La protagonista de la reconocida novela, Pedro el Escamoso, Sandra Reyes, aseguró que fue llevada en una nave con extraterrestres y aunque pensó que era un sueño después supo que era real, también es consciente de que no le iban a creer por eso nunca se había atrevido a contarlo. La actriz aseguró que hizo un recorrido fuera de la Tierra y que la nave era transparente. También afirmó que es tan pronto a aparecer y que no tengamos miedo ya que ellos vendrían a ayudarnos. Hace mucho, la verdad, hace mucho eh, me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no, no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real, ¿no? Yo pensé que había sido como, como una especie de sueño y no se lo conté a nadie, porque ¿quién me iba a creer? Hace muchos años eh, me, me, me subí a uno y me impresionó porque era transparente. Sandra quien interpretó a la doctora Paula de Pedro, el escamoso, afirmó como hace algún tiempo se subió en una nave y conoció a estos seres, afirmando que es un tema que toca sin la intención de generar miedo o pánico común. Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quien me iba a creer empezó explicando. La actriz que protagonizó a Paula Dávila en la telenovela, Pedro el Escamoso, reveló en el programa matutino colombiano que los extraterrestres que la habían sorprendido ya que eran transparentes y algunos no eran tan chéveres, pero dejó claro que siempre han estado acá en el planeta Tierra. Fue en el programa Buen Día, Colombia del canal RCN, cuando la actriz bogotana explicó que hace algún tiempo tuvo un contacto con extraterrestres y explicó que un día muy cercano van a aparecer.